Tenemos acá, deudor Roberto Vega, acreedor el BCP, ¿ya? deuda, la deuda es por... 10.000 dólares. 10.000 dólares. Ya. Acá hay una letra de cambio. Y aquí tenemos esta operación: deudor Roberto B, acreedor del PCP, deuda 10.000, letra de cambio, vencida. Ya sea venció la letra para pagar hoy estamos el, digamos el 4 de mayo de mayo del 2022 entonces ¿Eh? pues aquí ya la letra está vencida la letra está debidamente protestada ¿Ya? y el banco tiene su acción expedita para cobrar. ¿Qué vía tiene el banco para cobrar? ¿Qué tipo de acción? Una retención inmediata. ¿No? ¿Acción cambiar de qué tipo? Sí. Cambiaría. Hay tres, ¿no? Directa, de regreso y de regreso. ¿Cuál tiene la acción cambiar del banco? Acá? Directa sería otra. Directa, perfecto. Acción cambiaría de directa otro dato más el señor roberto vega tiene un terreno en venta por 250 mil dólares ¿Okay? ya Querían, como ustedes, eh, sería, querían, ustedes serían abogados del banco. Ya, le llegó la letra. ¿Qué es lo primero que hacen ustedes? Recibe le una letra para cobrar. Doctor, doctora, doctora. Revisarla. La letra. ¿Qué hacemos? Primero, ¿qué hacemos? Tiene toda la formalidad del caso. Primero, revisarla. Ya. ¿Qué más? Y ahí ve su fecha de vencimiento y. Si está dentro del plazo doctor, se puede protestar si está vencida. No, ya está protestada. Visión ya está protestada. Se protestada. protestar. Atención ejecutiva, doctor. Deía que Fuera de proceso una no, medida cautelar sobre Doctora, el doctor antes de todo eso hacer una búsqueda de las propiedades que tenga el señor Roberto Vega en registros públicos para ver cómo puedo este cobrar la deuda ¿Sí? de en barato, la ejecución. ¿no? Así es, ya. Yeah. Exactamente, si, llevo, si la letra está protestada y chequeamos, como dice así, todos los requisitos, el segundo paso es, ¿qué tiene el deudor? ¿No? Porque tengo que asegurarme de qué? De, de, de afectar algún bien. ¿Ya? Buscarle una y, propiedad. Y encontramos, pues, ¿no? Vamos y a ver... es uno de pesca, es uno de pesca. Encontramos <risas> que en la partida, en la partida, número, a ver, un número. 7, 25, 43, 4 está ese inmueble. ¿no? Registro de propiedad predial de Lima. Ya. Tiene una residencia. Ya. Ahora, y por acá aparece otro personaje, ¿no? El señor Johnny Soto, ¿no? Que quiere comprar el inmueble. Quiere comprar el predio. perdón el predio y cuenta con cien mil y va a solicitar un crédito de ciento mil no correcto doctor. 150 mil. Ya. Pero mientras el señor nosotros haciendo sus trámites y todo lo demás, como bien indicaron ustedes, como abogados diligentes, medida cautelar por prueba de proceso, me solicita medida cautelar de qué? Forma de embargo. embargo. De, de inscripción. Forma de inscripción bajo inscripción. el día de embargo, ¿no? En forma de instrucción. Embargo, en forma de inscripción. Ya. Entonces, este señor Soto se va al banco, comienza sus trámites, trae una copia literal del inmueble y aparece esta de acá. Pues, una copia literal con su medida de embargo. Pregunta, si el inmueble está embargado, ¿el banco le va a prestar? No, doctor. No. No, doctor. No va a prestar. Entonces, ¿Qué salida tiene? Pagar no, la deuda con el banco, doctor, para. Pagar, pagar la deuda. Ah, pagar ah, la deuda, levantar, levantar el, el embargo. Intervenir en el pago, ¿no? Levantar esa deuda, levantar ese embargo, ¿no? Y una. Y con, después le puedes contar del precio de venta. ¿no? Es, este, digamos, el caso típico en el cual un tercero se inmiscuiría, pues, en una relación obligacional de otro. ¿Por qué? Porque a él, ¿le conviene o no le conviene? Le conviene. Le conviene, le conviene. Sí, le conviene. Le conviene. Le conviene es en su favor propio. Ahora, ¿qué es lo que tiene que cumplir? Como estábamos indicando en la lámina, tiene que cumplir con algunas formalidades. ¿Cuáles son? ¿No? Y está en el artículo 149 de la ley. comunica Dar aviso ¿no? en el plazo de cuatro días ¿no? de su intervención, aquí, a todas las partes. ¿no? Sobre todo a favor de quién, de, de quien nada pagaba cuenta de él. ¿no? ¿Por qué este plazo de, de cuatro días tan corto para que comunique? Porque no vaya a ser que el obligado vuelva a pagar y ahí sí pues le causa un perjuicio. Este es un caso típico de pago por intervención. Pueden haber muchos otros. Cuando yo intervengo? Cuando me va a resultar una ventaja. ¿No? Eso. ¿No? Preguntas. Algunas, algunos temas puntuales. Por ejemplo, eh si alguien, una pregunta, un acreedor gira una letra el 31 de enero para que sea pagada por 100 mil soles, para que sea pagada el 30 de diciembre, ¿no? Eh, ¿desde cuándo comienzan a computarse los intereses compensatorios y moratorios? Vencimiento. El día siguiente. Después del vencimiento. Después del vencimiento. De, vencimiento? ¿De, la emisión? ¿De la emisión o del vencimiento? Vencimiento. Vencimiento. Vencimiento. vencimiento. vencimiento. vencimiento o sea, no puede acordarse pagar intereses antes del vencimiento. ¿Ok? Ahí, ahí es donde comienza a computarse ¿no? la mora. Cuando venció, en ese momento comienza a confundarse los intereses. ¿ya? No pueden pactarse intereses en el periodo ¿no? anterior Inicia. al vencimiento. ¿ya? Si hay falta de pago a partir del día siguiente de su vencimiento, se generan todos los intereses compensatorios y moratorios que se hubieran acordado, ¿no? o el interés legal hasta su día de pago. ¿no? Esto es, depende de cómo haya sido el pago. Sí. Adelante. Una consulta nosotros hablamos de derecho con el término de bancar a la tarde de ¿no? Nosotros ponemos una letra de cambio. Mejor escribe, no se escucha. Pero. No se escucha. por echar, yo luego ahorita lo vemos. Vamos a verlo esto. Quiero por el chat y lo, no, no se le entiende. A ver. Doctor, una pregunta. Adelante. En caso de una medida cautelar de embargo en forma de inscripción, se paga uh -huh. una tasa y es alta, ¿verdad? También hay que hacer un depósito no, depende del monto de la, del, del embargo ¿no? las tasas de registro público son en el juzgado ya, pero hay una tasa que se paga en los registros públicos Claro, el, el, el registro público es la tasa de inscripción digamos, es el 0.5, 1.5 del monto del embargo más el Pero derecho por... de inscripción, que son 36 horas de presentación. ¿No se paga una cantidad por este, un dinero así de depósito? No, al registro público se paga la tasa de registrar dependiendo del monto del embargo. ¿no? Ah, Ahora, lo que usted se refiere es: eh, si usted, por ejemplo, va, va a promover una medida cautelar previa, ¿no? todavía no tiene una sentencia, le van a pedir una contracautela. La contracautela. La, cautela, la cautela puede ser personal, que su cliente diga, yo, tiene que ir ante el juez, ante el secretario, y yo me obligo, yo, digamos, pido una medida cautelar, pero como no tengo sentencia a mi favor, yo garantizo con todo mi patrimonio cualquier perjuicio que le cause, si es que el embargo, pues, este, la demanda de bien de infundada, bien y le causa perjuicio, pues, al, al demandado, ¿no? Esa es la, la, la llamada contra cautela, pero no hay un monto, ¿no? Ahora, la tasa de embargo, para pedir el embargo, como tal, como medida cautelar, sí puede ser alta dependiendo del monto sí, del embargo. Del valor de la propiedad, ¿no? el embargo, sí. Más de lo que lo que solicite, ¿no? Porque este, a veces las personas, este. Ahora veía un caso. Una... Un banco, una caja municipal a una. Familia que tenía una deuda de mil soles, le ha hecho embargar por mil soles. Entonces, el juzgado acepta lo que le indique, simplemente cumple. Ahora, si le causa perjuicio, va a tener que enfrentar ¿no? esto. ¿Alguna pregunta más? Sí, entonces. Doctor, sí. Adelante. En el caso de que haya un embargo de una propiedad, ¿no? Y sea rematada, como dice usted, un precio irrisorio, ¿no sería causal también de poder este, poner una nulidad, porque el precio no es real, para que sea tasado en un precio real, ¿no? Lo que dice es que eh, cuando opera un embargo, ¿ya? cuando opera un embargo significa que después que se embarga, el proceso se gana, el demandante gana el proceso, y comienza la parte de ejecución, el juez está obligado a designar peritos ¿no? de RPEG para que valorice el inmueble a valor comercial. Tasadores, claro. Entonces, esa tasación que establecen los peritos eh, va a ser el valor de realización. Entonces, a partir de ahí, obviamente el juez va a verificar pues, que el peritaje sea lo más real y serio posible. ¿Dónde puede haber un abuso? Cuando se ejecutan hipotecas. ¿De acuerdo? ¿no? La, la, la hipoteca es un contrato ¿no? eh, por el cual una persona garantiza una, una obligación con un bien inmueble: ¿no? terreno, su casa, un edificio, un departamento, etc. Si es entre personas naturales o entre personas que no son banco, muchas veces el acreedor. ¿No? le pone un precio es un es un, digamos, un departamento en surco de 180 metros cuadrados con 5 años de antigüedad el valor de mercado debe ser unos 500 mil dólares pero el acreedor le dice no, ese inmueble vale 150 mil dólares y así lo pone en el contrato de hipoteca las partes pactan de común acuerdo que en caso de ejecución de la hipoteca el valor será de 150 mil dólares. ¿no? Y lo ponen en dólares para que sea moneda, que es una moneda, digamos, del de valor permanente, ¿no? Y que va, no, va a hacer que no se perjudique, pues, la hipoteca. ¿no? ¿Con qué valor se, se inicia el, el primer remate de la hipoteca? Con dos terceras partes. Del ¿Eh? valor pactado. Eh. Profesor, ahí puede entrar el tercero, ¿no? ¿El tercero? ¿Cuál tercero? O sea, en caso que haya un remate judicial, por ejemplo, por embargo, y sea un precio irrisorio, puede entrar un tercero a aprovechar ese momento. Claro. Entonces, si ustedes están de parte, como abogados de la parte que está siendo demandada, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Solicitar al juzgado, ¿no? Que es evidente que el precio indicado... En el contrato no es el precio real y que designe peritos para que se consigne el valor real antes de que inicie el remate. Sin que ustedes, digamos, desconozcan la deuda, solicitan ¿no? que se haga un peritaje real del inmueble. Porque como bien dice usted en este caso, pues, es una, un inmueble que vale 500 mil, lo rematan por 150, ¿no? En la primera ese inmueble va a ser rematado, pero se no va a ser directo el deudor. Pues, ¿no? o sea, ahí ha habido un abuso. Entonces, si ustedes evidencian que el valor del, que está en el contrato no es el valor real, pidan al juzgado un penitaje, ¿no? para que pueda, digamos, ser este, lo más real posible el valor del inmueble. En caso, profesor, y en caso que el, el juzgado eh, tenga mucha carga procesal y, y no pueda dar las fechas para el peritaje, ¿puede uno contratar un perito de forma personal o no? Podrías tú presentar un peritaje, pero finalmente eh, va a ser una prueba, como es, no es una no prueba sí. de pago, digamos, el juez lo podría tener como referencia, pero justamente tendría que pedir un peritaje de repente para poder comparar. Mm. Claro, una comparativa, ¿no? Yo sí he tenido situaciones cuando trabajaba en una institución financiera donde las partes, pese a haber un acuerdo, ¿no? un, un, eh, existió un peritaje porque las instituciones financieras cuando va a dar un préstamo con hipoteca están obligadas a tener un peritaje previo y en base al peritaje se hace la, el, el, la operación y se calcula el valor del inmueble para la hipoteca. ¿no? Entonces, algunos incluso, existiendo un peritaje, en un tema con un banco, los trabajadores defensores piden un peritaje y ¿no? Eso depende un poco del criterio discrecional del juez. ¿no? Porque si, él, si es evidente que el peritaje hecho en la institución bancaria no refleja el valor real del inmueble, tiene todas las facultades de solicitarlo, ¿no? como una prueba de oficio. ¿no? por parte de ellos. Lo que tenemos que buscar nosotros como abogados, si estamos de la parte del, del ejecutado, ¿no? eh, si hay que pagar, bueno, pues que sea en las mejores condiciones posibles. Bien. Eh, cuando la letra de, de cambio tiene que ser pagada, eh, ya me indicábamos, con carga de cuenta corriente no es necesario cocinar domicilio, ¿no? Eso sí es, este, es una realidad. A veces la, este, lo, los colegas pues dejan llevar por este tema y plantean nulidad formal del título, pero por su naturaleza no requería pues que haya un lugar de, de, de cobro, ¿no? Y ya conversamos la aceptación de la letra de cambio ¿no? ¿qué cosa es la aceptación? ¿no? es la manifestación de voluntad de girado ¿no? para asumir la obligación ¿no? eh, de pagar lo que está indicado en la letra en el, en el momento que ahí se precisa A partir de la aceptación, el girado se convierte en el obligado principal y directo de la obligación contenida en la cambia. Eh, el, el obligado acepta la letra ¿no? y no importa, o sea, no es oponible... Que digamos, al momento que le estén cobrando, indique que no, yo cuando acepté la letra está pues, en quiebra, está en liquidación, si una empresa, me estaba disolviendo, etc. ¿no? Ya aceptó la liquidación e incluso eh, van, va, trasciende a su muerte porque esta se convierte en obligación de los herederos. Entonces, ¿Qué pasa cuando no se paga la letra? El legítimo tenedor eh, tiene pues contra el aceptante la acción cambiada de directa como ya le hemos indicado. Bien. ¿Cómo se realiza la aceptación? Con la firma del librado en la letra de cambio. ¿No? Eh, ¿La aceptación puede ser total o parcial? Sí. Yo acepto la letra por, en este caso, teniendo el ejemplo, por mil soles, cuando la obligación es por tres mil cuatrocientos La aceptación es pura y simple, no está sujeta a ninguna condición. ¿no? Y, eh, y obviamente, si es una persona jurídica, el que acepta, reiteramos, tiene que cumplir con acreditar, pues, contar con las facultades suficientes para que esto proceda. para que se formalice la aceptación tiene que constar en el reverso de la letra expresada por la cláusula aceptada ¿no? eh, su sola firma importa la aceptación si es persona jurídica no, no es necesario que selle ¿no? pero sí su nombre su identidad completa ¿no? nombre, DNI y firma el sello es sucedáneo ¿no? porque incluso una, una oportunidad hubo eh, una jurisprudencia que se indicaba que el sello había sido falsificado pero no hay este cómo se puede probar que un sello es legítimo o es diferente a otro es difícil ya son las me tengo que apurar para que pueda hacer otro trabajo bien la aceptación es pura y simple, de acuerdo a lo indicado en el artículo 129. ¿no? Si no la acepta, procede el protesto por falta de aceptación. ¿no? Eh, y a partir de ahí podrían iniciar directamente ¿no? la acción cambiar. Pasó el, el protesto por falta de aceptación, ¿no? cuando la letra de cambio, habiendo sido emitida ¿no? por el acreedor, esta no es aceptada, ¿no? puede proceder ¿no? a gestionar ante el fedatario correspondiente eh, para que sea protestada ¿no? por falta de aceptación. En cuanto al endoso, ya ustedes conocen, ¿no? el endoso, cualquier cosa es la forma como se transmite los títulos valores. Eh, el endosante, que es el tenedor legítimo, va a transferir sus derechos ¿no? en favor del endostatario. ¿no? ¿Qué lo que se requiere? Que cumplan con los requisitos básicos que son nombre, documento de identidad y firma por parte de ambos, ¿no? Y la fecha en que está efectuándose el endoso y en algunos casos el tipo de endoso en propiedad procuración en garantía y todo lo demás que hemos conversado en la parte general aquí ya le estamos soplando lo que indicamos a ver ¿no? la única excepción para no poder endosar es que exista la cláusula no endosable en este caso, si la cláusula, hay una cláusula no endosable, solamente se va eh, la, las, las, los efectos de título son entre el girador y girado. Pero es válidamente emitido. Eso indicamos lo que contiene el endoso. ¿Para qué sirve? Para transferir el título valor. Endoso de retorno. Es una modalidad en la cual eh, se reendosa al beneficiario anterior. Eso ya hemos visto. En garantía también. Ya. Listo. Tipo de vencimiento de la letra. Giradas a día fijo, en el día establecido en la letra. ¿No? Es lo más recomendable. Porque hace algunos años se decían, pues, girar a 30 días vista, a 15 días vista, ¿no? al año vista, pero eh, era complicado. ¿no? Ahora es mucho mejor ponerle un plazo. ¿no? Las letras liberadas a la vista se en el momento de su presentación al pago. ¿no? Dentro del año siguiente a su fecha de libramiento, excepto si el librador fija un plazo más largo, más corto. ¿no? Entonces, la letra girada a la vista, ¿cuánto tengo yo el plazo para cobrarla? Un año de la fecha de emisión. ¿no? Salvo que en la propia letra se diga un plazo distinto. Si la letra es girada a dos meses desde la fecha, ¿no? vencerá dos meses después de la fecha que se especificada en el documento, la fecha de la emisión. La letra liberal a un plazo a la vista, a 10 días desde la vista, vencerá el día que se cumple el plazo. se contará desde el día que se produzca la situación por el liberado o en su defecto del día de su protesto. En el mundo real ustedes van a encontrar que las letras son giradas a día, porque o de día fijo o a la vista, sin mayor, eh, no hay otra forma eh, práctica de utilizarlo, porque lo demás deja mucha interpretación y eh, puede problemas en cuanto al protesto ¿no? o a la cobranza misma. El protesto he visto, el protesto he visto, la forma de protesto. Bien, ¿qué podemos concluir de la letra de cambio? ¿No? Eh, es formal porque debe cumplir con los requisitos que establece la ley para su validez. ¿no? Eh, su principal cualidad es la circulación a través del endoso. ¿no? Si no hay lugar en la letra, puede ser una hoja de vida eh, la letra debe ser presentada para su aceptación en el plazo que corresponda a un, si es a la vista, ¿no? A un año. Eh, en la letra interviene el librador, el librado, el balista, el tomador y todos los demás endosantes. Y eh, tiene, pues, su valor como documento de crédito, ¿no? Y el valor está en Justamente la, lo, lo práctico que es, ¿no? Para poder, pues, ejecutarlo y hacerlo, hacer este pago, ¿no? Es, digamos, podría ser la cualidad más importante. Se rige por las normas de la ley de títulos valores, ¿no? Eh, el girador no está obligado a acertar el título, es este. Si bien es cierto, no está obligado a aceptarlo, pero se considera a la vista, ¿no? eh, Y lo que no, no podemos eh, dejar de indicar es que la letra emana de una situación, ¿no? eh, De una situación causal, ¿no? Tiene que haber un antecedente, ya sea documental, ¿no? o verbal, ¿no? de cómo se ha generado esa obligación. Entonces, dependiendo de la posición que nos, que nos corresponda, pues, trabajar como abogado que vamos a ejecutar una letra, o defensor, ¿no? eh, tenemos que ver, pues, de prever la mayor cantidad de pruebas posibles para eh, plantear una defensa. Y en el caso preventivo, como le indicaba, cuando ustedes van a intervenir como abogados asesores de una empresa de distribución, ¿no? eh, hay que cuidar que se pueden utilizar las letras, pero para que sea un instrumento eficaz, el deudor tiene que tener pues, un respaldo de bienes, un aval, ¿no? para que eh, la cobranza pues, sea realmente efectiva. Bien, ¿Alguna pregunta? Culminando esto, este, les paso las mañana les paso las diapositivas por favor. Preguntas, dudas. Profesor buenas noches, sí una pregunta. Sí adelante. Eh, las preguntas que nos va a de, eh, dejar como actividad para desarrollar hoy. Uh -huh. eh, ¿No se utilizar el, el material que usted ha compartido? Eh, eso, la, la, la, la, la, la ley de, de valores, no hay problema. Ah, oh, ok. Gracias, profesor. Lo, ya. Profesor, ¿Sí? en el caso de la premura del momento, a veces, sabe que a veces no hay un formato a la mano, ¿se puede hacer con...? Un, lapicero y, y un lapicero y este tampón así directamente escrito en un papel con las dos contrapartes mm, digamos no está eh, prohibido pero si cumple con todos los requisitos no hay ningún problema o sea la ley no se pone que tiene que ser un formato pre-impresa ¿no? la letra sí pero sí tiene que cumplir con todos los requisitos ¿Cuántos grupos son acá en el aula? Perdón. ¿Alguien me dedica? Creo que son nueve. Ahorita son cuarenta y ocho. Un momento, por para... Son cuarenta y nueve personas.